Hola, buenas aquí estamos en Pasi, vamos a empezar con la serie, vamos a empezar con la serie más facilita, aunque facilita entre comillas, que son las series telescópicas. ¿Qué son esas series telescópicas? Bueno, estas series tienen esta forma. Es el sumatorio desde n, un índice, que llamamos n mayúscula, hasta infinito, de b sub n, una sucesión, menos b sub n más 1, es decir, esa misma sucesión, un término más adelante. Es decir, si ponemos por ejemplo b sub n menos b sub n más 1, pues una podría ser 1 partido de n menos 1 partido, n más 1, ¿verdad? n y n más 1. Bastante sencillo. ¿Lo que es lo difícil de esta, de esta serie? Lo difícil de esta serie es que si nos dan una cualquiera, identificarse de telescópica. Porque, por ejemplo, nosotros nos dan esta serie, sumatorio, desde, desde n igual a 1 hasta infinito, de 1 partido, 2n, por n más 1, uno, uno dice, bueno, y esto y esto? no hay ningún parecido, como llego de ahí a ahí. O por ejemplo, suelen darnos series con logaritmos. Dices, ¿qué hago con logaritmos? Eso es muy raro. Tenemos que acudir a la propiedad de los logaritmos. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que estamos, en nuestro caso, y vamos a ver cuándo estas series telescópicas convergen, que es lo que a nosotros nos interesa para poder sumarlas. Bueno, pues estas series telescópicas convergen cuando la sucesión B n converge Y ojo, porque he dicho sucesión y no serie, y son distintos. Una sucesión converge cuando la sucesión tiene límite. Es decir, esta sucesión, B sub n, una, serie, una sucesión, recuerdo, es eh, una serie discreta de valores y una serie es cuando lo sumamos todo. Son cosas distintas, ligeramente distintas. Y cuando hacemos los ejercicios, muy muy distintas. Entonces, una sucesión tiene límite eh, converge perdón cuando existe el límite. Es decir, el límite puede ser 0, 1, 112. Pero es un valor, entonces diremos que la sucesión converge. Y cuando tienda a infinito a menos infinito, diremos que diverge. Entonces, eh, no es lo mismo, porque una serie una serie converge. Cuando una serie converge, nos da la condición necesaria, es decir, que el límite de la serie, de la sucesión asociada a la serie, será cero. Entonces, es distinto, porque aquí tenemos menos el límite de v sub n, y nosotros diremos pues que si esto converge, esto por la condición necesaria es cero. No, porque una sucesión converge cuando tiene límite, y el límite puede ser cualquier valor, no tiene por qué ser cero. Entonces, una vez dicho que cuando esta sucesión converja, la serie de convergerá, solo tenemos que demostrar cuando tengamos nuestro ejemplo, cuando tengamos dividido nuestro ejemplo en B sub n menos B sub n más 1, que esto converge. Entonces, vamos a empezar. Bueno, queda, también que hay que decir cuando la serie converge, la suma es muy muy fácil, porque la suma es el primer término, B sub n mayúscula, es decir, la sucesión b en el índice n mayúscula menos el límite de la sucesión, que tiene que converger. Es decir, este límite siempre existirá, nunca será más infinito o menos infinito. Por lo tanto, vamos con otro ejemplo, que es lo que nos interesa. Dejamos la teoría aparte y vemos que nos dan esta serie. Sumatorio desde n igual a 1, hasta infinito, de 1 partido 2n por n más 1. Nosotros vemos que no se parece nada a esta fórmula. Entonces, pensamos que ahí hay que operar, hay que hacer algo para que eso cambie. Entonces aquí se nos ocurre que tendremos lo mejor que descomponer esta fracción. Como veis tenemos el denominador factorizado ya. A lo mejor tendremos que descomponer esta fracción en fracción simple, en fracciones simples. Perdón. Entonces vamos a ello. Vamos a ver qué nos sale. Tenemos 2n por n más 1. Ya sabéis muchachos cómo se descompone en fracciones simples. Lo hemos hecho dos veces. Primer coeficiente y el primer término de la descomposición. 2n. Como veis, es de primer grado, aquí no tenemos que añadir nada arriba. Más un segundo coeficiente, b, partido, n más 1. Segundo término de descomposición. Y ya operamos, identificamos coeficiente. a por n más 1, a n más a 2n por b, más 2bn. Y abajo, lógicamente, nos queda lo mismo que antes. 2n por n más 1. Si queréis, aquí a veces es difícil mirar coeficientes porque hay muchos términos. Podemos agruparlos, y decir, pues con la n está a, perdón, a más 2b más término independiente, la. Y ahora es muy fácil identificar coeficientes, porque con la n tenemos a más 2b, tiene que ser igual al coeficiente que hay aquí acompañando a la n. Como no hay, pues cero. Y a término independiente... Tiene que ser igual a este medio independiente, 1. Pues ya lo tenemos. Tenemos que A vale 1. Tenemos que resolver este sistema muy sencillo. Donde tenemos 1 más 2B es igual a 0. Por lo tanto, B es igual a menos 1. Y el 2 dividiendo. Menos 1, medio. Entonces, sustituyendo si aquí, encontramos que nuestra sucesión original, 1, no a así, 1 partido 2N, se descompone en 1, en sustituimos ya los valores, 1 partido 2n menos, mejor menos, 1 partido 2n más 1. Y aquí lo tenemos. Si os fijáis, perdón aquí, tenemos una sucesión, 1 un, partido de n menos b sub n más 1, 1 partido n más 1. Pero cuidado porque tenemos que unos coeficientes acompañando que nos vayará un poco el resultado. Entonces ya tenemos nuestra serie telescópica, maravillosa y estupenda. No nos interesa agruparla porque estamos haciendo lo contrario. Entonces, de 1 partido 2n menos 1 partido 2n más 1. Y ya podemos aplicar nuestra fórmula que es muy muy sencilla. Es decir, solo tenemos que sustituir en b sub n el índice de nuestra serie. Por lo tanto, sustituimos en nuestra serie. Cuidado, siempre que esta es b sub n y esta que va con el menos es b sub n más 1. Cualquier otra cosa que tengamos, aquí un más, aquí otra n. Eso no es lo que queremos, tiene que ser algo de este estilo. Entonces si sustituimos en b sub n, 1, tenemos un medio menos el límite, cuidado que no es este límite, sino el límite de b sub n. 1 partido... 2N. Y todos vemos que cuando n tiende a infinito y esta n es muy muy grande, uno partido de algo muy muy grande es cero Tenemos suerte, en este caso nuestra sucesión converge cuando el límite es cero converge a cero Entonces tenemos menos cero que eso no nos vale nada. Por lo tanto nuestra suma de nuestra serie telescópica es un medio y ya está. Como veis lo difícil siempre es llegar a nuestra serie telescópica a partir de nuestro ejercicio, pero después sumarla es una cosa muy trivial, ¿vale? Espero que os haya servido. Seguiremos con las series de comentarios que también son muy sencillas y iremos entrando en materia un poquito más difícil, ¿vale? Nos vemos en la próxima.